Amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la Fresita del Barrio. Y en esta sesión vamos a continuar con el especial de novias de la vez pasada. Solamente que, bueno, esta vez no siempre las novias tienen un final feliz. Y esta sesión vamos a hablar precisamente de bodas trágicas en el cine. Tengo como invitada a una amiga mía muy talentosa que... Bienvenida, Regina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de una película, yo creo que una de las mayores complejidades a las que se enfrenta un director de cine al querer trasladar una obra literaria al cine, pues es precisamente cómo envuelves a tu audiencia, a tu espectador dentro de ese ambiente. Pues... Es el caso de una película que vamos a nombrar más adelante, es una película española basada en la obra literaria de Federico García Lorca. Este escritor la verdad es uno de mis favoritos, eh, afortunadamente él eh, tuvo la oportunidad de convivir en sus años de estudiante con Dalí, con este Luis Buñuel y con varios poetas de la generación del 27. Entonces, este, no se, no se despeguen, vamos a estar hablando de, de películas que salen de la trama convencional, de las películas eh, comerciales, a las cuales ya luego hemos estado muy acostumbrados, que desde que las vamos empezando a ver ya sabemos en qué va a acabar, ¿no? Pero estas, digo, a pesar de que leas la obra literaria y conozcas más o menos el final, te, te sorprenden muchos elementos dentro de la película, las tomas, las actuaciones que te van envolviendo en una... En, en, en algo muy bonito que, que sentimos cada vez que vemos Una muy buena película La película de la cual vamos a hablar el día de hoy Es La novia Está basada, Esta película es de 2015 eh, La directora de esta película Es justamente Paula Ortiz Es una directora española Que ha tenido mucho reconocimiento Por su trabajo Y precisamente por trasladar esta obra literaria Al cine Tú ya la viste Regina, ¿qué te pareció? A ver, cuéntame Es una película que sí definitivamente sale de una trama convencional, no te esperas el final, a pesar de que desde un inicio te, te dan las pistas de lo que va a pasar, toma un giro totalmente, entonces es una muy muy buena película, a mí me parece de admirar que, bueno, Federico García Lorca fue poeta, entonces está escrita en verso a la obra, y el guión de esta película también es en verso, pero no te... No es complicado poder seguir, o sea... Digerir la trama. Ajá, uh -huh. es verso y es sumamente poético, pero al mismo tiempo... Te llega, lo puedes entender como... Sí, lo como. puedes entender, no es algo complicado. Ajá. Uh -huh. Pues mira, eh, precisamente eh, Bodas de Sangre, que es la obra literaria que, que es de Federico García Lorca, se ha llevado al cine más o menos en tres ocasiones. La primera, eh, justamente dos años después de la muerte de Federico García Lorca, en 1938. Esta película igual se titula Bodas de Sangre, solamente que es del director Edmundo Giburg. Eh, este, esta película tiene varios elementos, destaca mucho el baile flamenco, eh, es en blanco y negro, es de las primeras películas que se filmaron con audio después de las películas mudas, pero eh, el audio y el sonido se grababan por separado. Entonces, al mezclarlos, muchas veces las imágenes pues, no coinciden como tal con, con el sonido que escuchas. E incluso escuchas este, muchos cantos, este, parte del verso de, de la obra de Federico García. Eh, pero vamos, es, es una película que tiene su, su magia, es ya muy antigua, pero eh, a mí en lo personal me gustó y es realmente poético el, el ver esta película. ¿Qué otras partes de, de esta película, de la fotografía, de los escenarios, te, te parecieron increíbles, Rex? Sí, a mí me pareció impresionante y de recalcar que durante toda la película, si, si la ves a, a detalle, todas las escenas están enfocadas en los costados. Las únicas escenas donde tienen un punto de fuga de, en el medio son justo las escenas en donde aparecen los tres personajes, la novia y sus dos amigos, que después se convierten en sus dos novio amante trágico. Entonces es muy interesante, como toda la película se desenvuelve en los costados de las tomas y tan solo hay tres escenas, que son esas tres escenas donde aparecen los tres, que está en el medio, y siempre ella queda en el medio. Uh -huh. Como la novia, que precisamente no Sí, como la manzana nombre. de la discordia. Uh -huh. Sí, justo en medio, en, en el duelo. Fíjate que esta, esta película, este, La novia de 2015, está más trágica, ya no tiene los elementos de musical que tenían las anteriores versiones de Bodas de Sangre, y me parece más acertada la decisión de la directora, ya que te llega, o sea, la emoción... Eh, de ver cómo sufre la novia por esa desesperación, por ese deseo que tra trata de reprimir y que, sin embargo, a, a al último momento, en la noche de, de su boda, pues la termina, eh, por, por, le termina ganando, ¿no? La termina este pues venciendo y, y podemos apreciar mu mucho el estilo de, de colores muy parecido a las películas de Lejano Oeste. Tonalidades, sepia, sepia. todo... Sí, lo ves, ahí mismo hablan de que hace muchísimo calor y tú lo sientes, está totalmente desértico, en tonalidad de sepia. Estas tomas del desierto donde se pueden ver las, las ondas de, del calor, la directora lo llevó perfectamente, justamente con la fotografía. Te, es, es una película inmersiva, o sea, uh -huh. te mete totalmente en la angustia de la novia Tú ya estás preocupado. ¿Qué decisión vas a, va a tomar? ¿Qué vas a hacer? Y, sí. y la confusión de, sí. de esta señora. Precisamente, bueno, una de las primeras imágenes que podemos ver, pues, es a una mujer enlodada, ¿no? Eh, acostada en el lodo. No sabemos si, si está ahí por cansancio, si está medio muerta, pero está totalmente con un vestido entre tonos rojos y entre tonos rosas. Que dices, bueno, es un vestido muy viejo, no sabes ni de qué color es, pero está cubierta de lodo y va, va pasando de esa escena a escenas bonitas, a escenas de su pasado cuando precisamente estaba en el bosque y caminaba descalza y corría y jugaba con estos dos, dos muchachos, tanto Leonardo como el, el novio, ¿no? Y, y de una escena pues trágica te traslada a una escena más agradable a la vista. Aparte es, una, es un cambio de escenas donde literalmente te apagan la pantalla y apareces. No, no, no te dan como a veces estas escenas desvanecidas que se van. No, es un cambio repentino. Y radical. Fíjate que he notado que yo creo que la, la directora utiliza los paisajes para hacerte como reflexionar de las escenas fuertes que acabas de ver. Para que se te queden más eh, grabadas en la memoria y también para que tú, al tener ese contraste de imágenes, logres como profundizar en el sentimiento, ¿no? en la ambientación de la película y en el sentimiento de duda que tiene la novia respecto a este, contenerse de sus deseos Y, y dejarse llevar Y dentro de la película Ahí hay como un, un final ahí abierto Esta película tiene en sí Una escena que me gustaría mucho Comparar con el auditorio Con otra o, Pues sí, otra escena De un capítulo de la dimensión desconocida eh, Es el capítulo vigésimo primero De la quinta temporada Se llama Spur of the moment Que significa pues así como La emoción del momento en, esta, en, esta, en este capítulo Vemos como Ann Marie eh, Que es una chica joven De 18, 19 años Sale a cabalgar por la hacienda familiar Y en la cima de una montaña Cercana a la hacienda Logra ver a una mujer Que está montada en un caballo negro Vestida toda de negro Y le grita ¡Ah! Y entonces ella siente un pavor impresionante y dice, no, esta mujer me quiere matar, es el demonio mismo, es la muerte, yo qué sé, ¿no? Y entonces la, empieza a bajar el, el jinete, el caballo negro con la mujer vestida de negro y ella empieza así como a galopar a todo, a, a toda prisa, pues tratando de huir de la que piensa la va a matar. Y curiosamente, pues esta mujer eh, a lo largo de la trama, pues vemos que en realidad es ella misma, pero en el futuro y lo que quiere es prevenirle, ¿no? En, en, justamente en, esa, en, la, en la noche de ese día va a llegar su exnovio David y le va a proponer pues fugarse con él y que ella, aunque está ya comprometida, pues eche a perder toda su vida precisamente por la emoción del momento. Eh, es, es una comparación eh, pues un poco curiosa porque de hecho pasa casi, casi lo mismo, ¿no? Sí, son historias totalmente diferentes, pero... Al, al principio te muestran eh, a la novia en el futuro y, y, a, y a mí me confundió. Yo, yo tardé en, en comprender. En la película de la novia de 2015, Ajá. ¿quién era esa mujer vieja, no? Que va y la visita justamente al, al lugar de donde hace su trabajo su padre. Su padre es un artesano que moldea vidrios y, y justamente al taller hay una escena en donde ella se queda sola. Y se queda así como taciturna entre... Justamente antes de que se vaya a casar, se queda mirando unos caballitos que van girando y dando vueltas. Y entonces eh, llega esta mujer anciana, que no sabemos si es parte de su imaginación o de pero, verdad. Pero que... O sea, lo interesante es que trae ese vestido, pero como después de la primera escena, donde ves a la, a la novia con el vestido, te cambian a una escena bonita, como que lo... Lo olvidas. Ajá, entonces... Ya después ves de nuevo este vestido, pero en otra persona. Y lo ves junto, o sea, ves a la joven con, con esa mujer arapienta, eh, mugrosa, ya envejecida. Y yo incluso llegué a pensar que era una bruja. Yo dije, yo eh, ella Porque va a maldecir su boda. Muy... No, aparte le dice, si no lo amas, no te, cases. no te cases. Entonces, obviamente lo tomas como que la decisión correcta es no casarse. Pero pero bueno, eh, yo, yo también pensé que era como una maldición que le echaba esa bruja o esa, ese ente, ahí esa alma perdida. Y que precisamente estaba maldiciendo como su boda, ¿no? Y le entrega dos cuchillos de, de vidrio eh, que ella misma forja. Entonces, eh, es una película que tiene como este bucle del tiempo, esta paradoja. Eh, hay que estar muy atentos a todas las imágenes porque a la primera no la captas. La tienes como no, que ver... hay detalles que tienes que ir... Viendo. Tienes que Además, ir todo armando. Es tan... O sea, las escenas del pueblo, del paisaje, es como tan aterrizado que no te imaginas que justo están en un bucle del tiempo. Tú piensas... Que es real. Ajá. O sea, que, que no... Como lo más cercano podría ser, bueno, quizá como están en un pueblo, podría ser una bruja. Como que esto ya de, de tiempo y tan... Sí, como tan... Sale de la realidad. Dices, estoy viendo una película que no es de ciencia ficción, no es Ajá, fantasía, sí, no es de género. Tan ficticio, dices... Bueno, porque a, aparte volvemos a que está... El, el guión está inverso. En sí, hay escenas del pasado que te presentan primero y de, del futuro que te presentan al principio y escenas del pasado que te van presentando después. Sí, es, es un poco complicado porque... Bueno, yo pensé, es que sí será figurativo... O si es real que, está, que esto está como... Pasando. Revuelto el tiempo. Es confuso, pero al final queda claro. Eh, justamente, eh, desde, desde tu punto de vista, ¿la película te gustó? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Sí, sí, sí, sí me gustó. Me sorprende y me, me alegra, por lo mismo que les comentaba, el uso del paisaje. Cómo lo, lo aprovechan y es sumamente bonito y al mismo tiempo hay escenas lúgubres y que te transmite algo. Usan el, el paisaje para transmitir algo, por lo mismo de que las caras se enfocan en los costados y todo lo demás es paisaje y es muy coherente todo, es muy estético ver la película. Bueno, para mí no está de sobra, sino es nuevamente como meterte en esta confusión, que está teniendo la novia y esta desesperación. Y también el papel, bueno, hacen mucho énfasis en el papel que juega la luna llena dentro del, de todo el ambiente, ¿no? Que vive dentro de la boda y que quizá eso está exacerbando su ánimo o su, su, sus instintos más bajos para caer en, en su deseo. Y cabe ¿no? mencionar que dentro de esta película... Los personajes secundarios también son personajes muy relevantes, porque su participación eh, expresa todo ese, ese simbolismo de la boda, todo, todo lo que se espera de la novia que ella esté bailando en la fiesta alegre que atienda a los invitados. También el, el, el compromiso que ya adquiere con, con la nuera, ¿no? Con la. con la. Pues sí, con la mamá de su esposo, que le dice. Este, Tú, tú te vas a casar y sabes lo que al principio de la película le pregunta, ¿sabes lo que es el matrimonio? ¿Sabes lo que es despertar con un hombre al lado? ¿Sentir su, su calor? ¿Atenderlo? O sea, tu casa va a ser eh, dos paredes, tus hijos y tu esposo. Sí, de hecho, le dice, el matrimonio es un hombre, una cama y una mujer, que en este caso eres tú. Así que prepárate. Y, e incluso le pregunta, ¿amas a tu a tu novio? Antes de que, de que sea su esposo. Y, y ella le responde con sinceridad, es mi vida. Y, y ciertamente eh, hay una frase que, que es muy conmovedora, le dice, es que yo no quería irme, al principio de la película le dice, yo no quería irme, perdóname, pero yo realmente amaba a tu hijo. O sea, él era un río de vida, era mi vida porque era un río de, de hijos, de familia, de, de tenerlo a él, de tener las tierras. Yo no quería que, que muriera, ¿no? Como, como mueren trágicamente. Hay otra obra que, otra obra de cine, es, esta película se llama Bodas Trágicas, está dirigida por Gilberto Mal Martínez Sol Solares y eh, es del año 1946. El guión también es de Gilberto Martínez Solares y de Mauricio Magdaleno. Eh, dentro del Bueno, esta, esta película es histórica también porque fue la primera película donde actuó Miroslava actriz Checoslova checoslovaquia que después de esta película interpretó muchas más, una de una belleza extraordinaria. Y justamente esta fue su, su primera oportunidad dentro del cine. Eh, pues dentro del reparto, aparte de Miroslava, sale Luis Berenstein, Roberto Silva, José Elías Moreno, Ernesto Alonso, Estela Inda y Lupe Inclán. Esta historia es distinta a la anterior. También es trágica porque, eh, para empezar... Desde el inicio de la película, los novios se aman profundamente, pero su padre está en contra del novio. Como no pertenece a su misma clase social, le prohíbe a su hija, que es Amparo, interpretada por Miroslava, que lo vea y que ella ya tiene, él ya tiene un matrimonio arreglado y, y se va a casar, entonces que, no, que ya no lo vuelva a ver. Pero lo que el padre no sabe es que Amparo ya se casó en secreto, ya se casó con justamente don Diego... Y el, el, el padre que los casó, pues les aconsejó, oigan hijos, tómenselo más con calma, igual y tu padre recapacita, cambia de opinión. Pero bueno, el, el novio dijo, no, no va a cambiar, ya hemos esperado mucho, entonces nos casamos. Se casaron a escondidas del papá y cuando el papá se entera, porque ella precisamente al ya ser esposa de, de Don Diego, pues y, y ver que su papá a fuerzas la quiere casar con otro hombre, pues decide huir pero una de sus hermanas le avisa al papá y justamente el papá baja muy apresurado y, y la maldice. Le dice, así como esta mujer se ha burlado de su padre, no dudes que se burle de ti. Entonces esas palabras como que se le quedan muy grabadas a don Diego, que es el esposo de Amparo, y ahí empieza todo el drama, porque justamente al, al irse ella a la hacienda de su esposo, pues se lleva a unos sirvientes, pero esos sirvientes pues empiezan a tejer ahí una sarta de... Pues de, de mentiras para generarle los celos a su esposo y que él piense que, que lo engaña, ¿no? Que lo engaña tanto con su pretendiente, con el cual quería casarlo su papá, como con su mejor amigo, que también es un poeta. Pero pues, Amparo es, es, es realmente una buena mujer, ama a su esposo, pero su esposo, enardecido por los celos y todos sí, estos. Por toda esta cizaña. Que sí, Saña, que manera. comienza entre justamente el, el sirviente que se llama Octavio y Laura, que es interpretada también por Estella Inda, pues justamente eh, cae y, y la pues le reclama muchas cosas, eh, justamente están a punto como de, de separarse y, y parece que la astucia... De, del sirviente que se llama Octavio está resultando a pedir de boca y, y te da coraje, o sea, cuando ves la película dices, ¿cómo es posible que los malos sean tan inteligentes y que los buenos sean tan mensos, no? Y que Vayan y ahí crean. Sí, sí, solo pregúntale si es verdad o no. Pero no le crea a su esposa, ese es un gran error, y pues eh, los celos, como en la novela de Otelo, pues hacen de las suyas, y él, él reniega de su esposa y hasta que, bueno, evidentemente, eh, justamente cuando ya va a matarla, se atraviesa, bueno, una de las malas, que es justamente Laura, que también estaba enamorada de él, pues de, del esposo de Amparo, pues se interpone y le dice, no, no la mates a ella, ella es buena, eh, todo ha sido una treta de, de justamente Octavio, que, que quiere quedarse con tus tierras y que ha, ha planeado todo para que tú pienses mal de tu mujer. Y ya hasta ese momento… Y, y bueno, si es un poco de spot, este hay un spoiler, le cree precisamente a su mujer, pero bueno. Si no la han visto, también Bodas bodas Trágicas del año 1946, director Gilberto Martínez Solares, súper, súper recomendable. Y bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias Regina por acompañarnos el día de hoy, gracias esperemos volverte invitarme. a invitar. Y no se pierdan la próxima emisión de Explorando Ando. Hasta la próxima. Hasta luego.